Vamos a jugar también un poquito con lo que son las nuevas instrucciones, las nuevas propiedades que tiene CSS3 para el control de los bordes de las cajas. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a trabajar con, en este caso, por ejemplo, con la cabecera de nivel 2. Para ello lo que voy a hacer es darle formato a la cabecera para que se vea un poco mejor. No voy a escribirlo para no perder el tiempo, voy simplemente a copiarlo, que lo tengo definido de antes. Y simplemente lo que hago es defino que en la cabecera 2 ha de tener un texto que esté centrado, le coloco un borde a lo que es el, la caja, un borde que son dos píxeles de grosor, con un, una línea, un tipo de línea sólido, un color rojo, le pongo un color de fondo con un gris un poco clarito, las letras van a ser blue-violet, y he subido el tamaño de la fuente y he creado un margen para que se pueda marcar, se pueda ver mejor el elemento que vamos a trabajar. La primera aportación de CSS3 es con una propiedad que es border-radius, que os va a permitir definir esquinas redondeadas dentro de la caja. Yo puedo escribir el nombre de la propiedad, y a continuación, lo que coloco, aquí voy a poner un punto y coma, lo que coloco es eh, la separación a la esquina de cada uno de los inicios del arco. Es decir, al final, como voy a redondear esta parte de aquí, yo lo que puedo indicarles a qué distancia de este punto está en horizontal el principio, y a qué distancia de este punto está en horizontal el final del arco. Generalmente los quiero hacer iguales, con lo cual, si por ejemplo pongo 20 píxeles, lo que está haciendo es que ha puesto que de aquí a aquí hay 20 píxeles y de aquí a aquí hay 20 píxeles. ¿De acuerdo? Que en horizontal, la separación son 20 píxeles y en vertical son 20 píxeles. Pongo la misma. Eh, para hacerlo mejor, puedo ponerle aquí 30 píxeles, 50 píxeles, 60 píxeles. No cambia. ¿Por qué no cambia? Porque obviamente el tamaño mayor al cual hay que, hay que ceñirse va a ser el tamaño más pequeño. Y en este caso, este tamaño de aquí no sea mucho más grande de 30. Bien, esta es la primera opción, indicar la separación a la esquina en píxeles y una separación idéntica. Pero podría querer separaciones diferentes. En este caso podemos ver que estamos desaprovechando mucho este lado de aquí. Pues podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que en horizontal se ponga, por ejemplo, con 50 píxeles y que en vertical lo que haga es que ponga, por ejemplo, 10 píxeles. Lo que ha creado es otro tipo de redondeo en el cual el punto de partida del lado horizontal está a 50 píxeles de la esquina y el punto de partida vertical está a 10 píxeles de la esquina. Ya no queda esquinas redondeadas perfectamente, ya que aquí realmente se hace un ángulo, no hay una tangente claramente diferenciada, pero es otro efecto que podemos realizar. Por supuesto aquí podemos separar además las dimensiones, ya que aquí tenemos 10, podríamos ir creciendo a lo mejor hasta 20, pero aquí podemos ponerle 60... Vamos a ponerle 80, podemos ponerle posiblemente 120. Y la forma va cambiando, así nos permite adaptarnos más a las dimensiones que tengamos de nuestra caja. Por último, ese valor se puede calcular mediante un porcentaje. De manera que puedo decirlo, por ejemplo, que lo que haga es que el, los puntos de partida estén a un 20% de la longitud de cada uno de los lados. Es decir, este punto de partida que estará por aquí, posiblemente sea, posiblemente no, sino será un 20%, de ancho, mientras que este punto de aquí será un 20% del de alto. Por supuesto que hay unos topes, que en este caso que sea 50%, si a partir de aquí subimos, pues eh, no cambiamos en nada la forma de nuestra caja. Otra propiedad interesante es la posibilidad de poder aplicar sombras a nuestras cajas. Vamos a dejar esto... con un radio más eh, bonito o al menos más redondeado y eh, vamos a aplicar una sombra a nuestra caja. En la propiedad se llama Box Shadow y en lo que es necesario definir son como mínimo dos valores que es la separación en X y en Y de la, de la sombra. En este caso voy a ponerle 10 píxeles y 10 píxeles. Ya tenemos la sombra eh, creada, aparece automáticamente a la derecha pero también podemos asignarle un color. En este caso he puesto un morado, que es el color que tiene por definido la caja, pero voy a ponerle un color más grisáceo. Y aquí tenemos eh, nuestra caja con una sombra añadida. Podemos jugar un poco con esa sombra también añadiéndole difuminado, por ejemplo, un difuminado de 30 píxeles, con lo cual la sombra queda mucho más grande, pero se nota una especie de, de difuminado, ¿no? que incluso no llega a tapar los elementos por los, cuales, eh, sobre, por los cuales está por encima. Y eh, podemos también eh, esparcir la sombra por todos los lados, no únicamente por, por abajo a la derecha. Podemos, por ejemplo, ponerle 10 píxeles, de manera que la sombra, vamos a poner un poco más para que sea mejor, 20 píxeles, la sombra no solamente está por abajo a la derecha, sino que además se ha esparcido por, todos los, por todo el contorno de la, de la caja. Esta es una primera posibilidad que es crear una sombra, una sombra externa, que es en principio el concepto sombra más habitual que tenemos. Pero es posible jugar y hacer otra cosa diferente. Vamos a borrar este valor, eh, vamos a poner esto un poco más pequeño, y, el, eh, y esto vamos a hacer un poquito más pequeño. Vale. Y lo que vamos a hacer es aplicarle un nuevo parámetro, que es el parámetro inset. Lo que hace este parámetro es que la propiedad, perdón, hace que la, sí, que la propiedad, trabaje no por el exterior de la caja, sino por el interior de la caja. De manera que queda o da la sensación de un efecto tridimensional, como los botones que pueden tener un sistema operativo, ¿no? De el que el botón está saliendo hacia afuera. Bien, vamos a, a otra nueva propiedad. En este caso voy a eliminar el background porque lo que vamos a hacer va a ser jugar... Voy a en la sombra para que no nos moleste. Lo que vamos a hacer va a ser jugar con los gradientes. Y vamos a utilizar la caja para incorporar en el interior un gradiente. La propiedad que aplicamos es la misma, background, que es lo que queremos cambiar, pero lo que hay que utilizar ahora es una función que nos proporciona CSS, que es linear gradient y dentro de una serie de parámetros. Los parámetros eh, que hay que especificar es, en un primer momento, dónde empieza ese gradiente. Voy a empezar, por ejemplo, en la parte superior, seguido por los colores que componen el gradiente. En este caso voy a poner, para no hacerlo muy difícil, 6 eh, y 6. Bien, eh, como veis no ha pasado nada. Eh, lo que tenía que haber pasado es que eh, hubiera quedado un gradiente empezando por la parte superior y acabando por la parte inferior, empezando con un color oscuro y acabando con un color claro. ¿Por qué no lo ha hecho? Eh, ¿La función está mal escrita? No, la función es correcta, la función es linear gradient. El problema es que la especificación CSS no está al 100% implementada en todos los navegadores. Y aunque algunas funciones sí que lo estén, no están implementadas de la misma manera. Muchos navegadores eh, se prefieren reservarse todavía el uso de sus propias funcionalidades antes de mantener una genérica que al 100% no está eh, soportada. Para ello, lo que crean cada uno de los navegadores es, o mejor dicho, lo que ha creado CSS, es prefijar ciertas funciones con el tipo de motor que mueve el renderizado. Por ejemplo, en Chrome se utiliza el WebKit, con lo cual para quienes funcionara habría que poner WebKit delante. Eh, por ejemplo, si fuera, Firefox, web, eh, si fuera un Firefox, efectivamente, en vez de poner un WebKit, pondríamos mod de eh, Mozilla. Evidentemente, si quisiéramos que esta página funcionase en ambos navegadores, que esta parte del gradiente funcionase en ambos navegadores, habría que colocar las dos líneas, tanto la de, la de WebKit como la de eh, Mozilla, y acabar posiblemente para la definición estándar, cuando esté ya homogenizada en todos los navegadores, con eh, la función de CSS, que simplemente es línea gradiente bien pues ya tenemos aquí a la derecha nuestro, nuestro gradiente tal y como pensábamos que iba a salir si cambio de top pongo otros elementos pongo otro punto de inicio pongo bottom o pongo left o pongo right evidentemente cada el gradiente cambia en función de cuál es su punto de partida voy a dejarlo con top a lo mejor voy a dejarlo con como es que estaba con right y eh, vamos a jugar un poco los colores un gradiente podemos pensar que va de un color a otro, pero realmente puede pasar por fases intermedias. De hecho, aquí tenemos los colores, pero podría poner que en medio aparece un color que fuera el verde. Como, por ejemplo, con mucho verde. Y efectivamente está yendo del blanco hacia un verde y del verde hasta un eh, oscuro, ¿no? hasta un color parecido al negro. Puedo además indicarle en qué momentos quiero que se produzca ese cambio. Por ejemplo, puedo decir que aquí solo sea un 10%. Vamos a poner un poquito más para que cante un poco más. Un 20%. El negro. Y eh, que el verde sea hasta un 30%. Vamos a hacerlo un poco más grande para que sea mejor. Vamos a poner un 80%. Vemos que hemos definido exactamente dónde queremos que se produzca el cambio. De hecho, el tenemos un 20% de, de negro hacia la derecha y luego hasta un 80% lo tenemos de color verde y el resto lo tenemos de color eh, blanco. Pero no hay más, porque realmente el gradiente no solamente puede ser un gradiente, digamos, eh, perpendicular o paralelo a los ejes coordenados de la caja, sino que podemos darle un ángulo. Los gradientes definen lo que sería un vector director, que es la dirección en la cual el gradiente va a ir, incorporando, va a ir eh, creciendo. En este caso, el vector director es un vector horizontal que empezaría... Eh, Empezaría a la derecha y iría hacia la izquierda, pero podría perfectamente crear uno cualquiera que empezando en la esquina superior, perdón inferior izquierda tuviese un determinado ángulo. En este caso le he puesto que el ángulo sea 30 grados. Podría, por ejemplo, vamos a hacerlo para que sea mejor... darle mucha más altura a nuestra caja y vemos como efectivamente el ángulo que tiene el gradiente, o el gradiente va creciendo, sea un ángulo que en este caso no es perpendicular a, a los ejes, ¿no? Tenemos aquí una inclinación que es de 30 grados. Vamos a caso a quitar este, este lineal y de la manera que tenemos unos background lineales, tenemos también los background eh, circulares o elípticos, mejor dicho, los gradientes circulares o elípticos. En este caso la propiedad se llama radial gradient y se le indica en un primer lugar qué tipo de gradiente queremos en este caso vamos a hacerlo circular es decir que por todos lados crezca de manera idéntica y pues ya que estamos ponemos los mismos colores que antes y aquí lo tenemos Fijaos que en este caso no me ha hecho falta ni siquiera indicar el eh, WebKit, aunque posiblemente teniendo en cuenta que ya me ha fallado una función parecida, sería más aconsejable ponerlo, eh, ponerlo delante tanto aquí como para Mozilla para que así tuviéramos más eh, soporte al resto de, eh, con el resto de navegadores. Por supuesto aquí también es admisible meter más colores e indicar el, eh, el momento en el cual ese color va a cambiar de uno a otro. Si queremos podemos pasar de círculo a elipse, donde vemos que el, el gradiente cambia de forma y se hace de manera, sea sus radios, tanto horizontal como vertical, son diferentes. Y por último, para acabar, aunque aún quedarían algunas opciones interesantes, como puede ser el manejo de la opacidad o de la transparencia, pero creo que son sencillas y que podéis mirarlas vosotros, eh, vamos a ver cómo intentar incorporar una imagen al borde. Es decir, que el borde deje de ser una línea y pase a ser una imagen. Y aunque hay varias opciones, he preferido hacer el ejemplo con la que se denomina border slide, que lo que hace es que coge una imagen y la trocea para adaptarla a cada una de las zonas específicas de la caja. Vamos a hacer la prueba, vamos primero a quitar el background para que no nos moleste, y vamos a ver la imagen que voy a utilizar. La imagen la tenéis aquí, es una imagen muy sencilla, un rectángulo con bordes redondeados, con un grosor un borde gris de un grosor de 2 o 3 píxeles, y luego un pequeño degradado desde un naranja hasta un amarillo. Lo que estoy buscando es que mi caja adopte los bordes que tengo de esta imagen y los adapte a los bordes de la caja correspondiente. Vamos a verlo con, con el ejemplo que se entenderá mejor. Vamos a hacer que el borde sea un poquito más gordo. Un par de 10 píxeles. Y eh, vamos a quitar el color. Y aquí vamos a ponerle, o sea, poner una fotografía en ese color. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cargar la imagen. Para lo que utilizaremos la propiedad eh, Border Image Source. Y nada lo tenemos, simplemente con la, nuestra ya conocida función URL, la cargamos. En este caso, la imagen es imagen border slice. Como podéis ver, a la derecha eh, ha cargado nuestra imagen y la ha puesto en las cuatro esquinas. No es lo que buscábamos, pero él entiende por defecto que si no le dices nada más, la idea que tú querías, esa imagen que cargas, colocarla en cada una de las esquinas de nuestra caja. Nuestro objetivo es, va más allá, nuestro objetivo es trocear esa imagen y adaptarla a la caja y para ello vamos a hacer uso de border-image-slice. Lo que vamos a indicarle aquí es una cantidad de píxeles, una cantidad de píxeles que va a definir el espacio que va a dejar entre cada uno de los bordes de la imagen y la zona de corte. Ahora lo entenderemos enseguida. Vamos a por ejemplo, 10, y eh, vemos lo que ha pasado. Vamos a poner la imagen en pantalla otra vez, lo que ha hecho ha sido, a partir de ese valor 10, ha cogido 10 píxeles por arriba y ha recortado la imagen por aquí. Ha cogido 10 píxeles por la derecha y ha recortado la imagen por aquí. Ha hecho lo mismo por la izquierda, perdón, por abajo y ha hecho lo mismo por la izquierda. Eso lo que ha creado es una especie de rejilla de eh, 9 celdas. 3 arriba, 3 en medio y 3 abajo. Una primera de 10 por 10, 10 que bajas por aquí y 10 que bajas por aquí otra, la tercera de 10 por 10 en este lado y en la del centro de 10 de alto y de lo que sea, lo que salga de ancho. En este caso sería el ancho de la imagen menos 10 y 10 menos 20. Si tenemos 52 de ancho, 52 menos 20 serían 32 píxeles. Lo mismo hace con la fila, la tercera fila y en cuanto a la segunda, el proceso es exactamente el mismo que la primera fila, solo que en este caso es el alto el que vendría a calcular, en este caso sería un alto 32. Aquí dejaría 10, aquí dejaría 10, por lo cual esto de aquí sería en 32. ¿Qué es lo que hace él? Bueno, pues es lo que hace es que adapta las esquinas de la imagen, las adapta a las esquinas de nuestra caja. Y Si os fijáis, aquí tenemos el borde redondeado, en otros sitios, con el color naranjado en los laterales. ¿Qué hace en medio? Bueno, en medio simplemente repite o mejor dicho, extiende el lateral de la imagen. Está claro que nuestra imagen tendría aquí de lateral 32, pero esta es mucho más grande. De hecho, le has puesto 200 píxeles. Con lo cual, lo que está haciendo él es directamente expandir esa imagen de manera que se adapte perfectamente a la caja que tenemos. Si yo aquí, en vez de 200, pusiera 100, cambiaría el tamaño perfectamente, lo mismo que si pusiera un valor mayor, por ejemplo, 300. ¿Vale? Se adaptaría sin ningún problema en función de el recorte que ha hecho de la imagen.